Hola, muy buenas tardes, eh, tarde, noche, mañana, da igual, eh, bienvenido, bienvenida o eh, Yo soy Johnny Finch y bueno, en el vídeo de hoy yo vengo a deciros una cosa Una cosa que bueno, que es importante para mí, o bueno, o para vosotros también puede ser importante Y es que abajo en la descripción, ¿vale? vais a tener un enlace a un artículo de un blog que me han hecho Bueno, realmente lo hice yo, ¿no? Pero lo han publicado otras personas Y bueno, y eso me hace ilusión Y ahí, que vais a encontrar, no? Me diréis, ¿qué voy a encontrar yo ahí, no? Voy a encontrar una cosa muy fácil Una foto mía Que eso siempre se agradece, ¿no? Una foto mía <risa> Y luego, información sobre eh, Como empecé en YouTube Desde... Cuando llevo en YouTube, luego que he hecho después de YouTube, o antes de Twitch, y eso. O sea, como mi historia, mi biografía de, de creador de contenido, ¿no? Bueno, pues bajo el, tenéis el enlace y le dais ahí un clic y ya está. Eh, te envía el blog y ya está. Tampoco hay, que, tampoco hay que alargar yo esto innecesariamente. Dos minutos, ni siquiera llega a dos minutos, pero bueno... No pasa nada, quiero decir.